¿Qué te dijo? ¿Qué te Primero pensé que esta era una de esas animaciones 3D de eventos evangélicos Pero luego descubrí que esos se llaman querubín Bueno, en fin, a esa misma serie Siempre la confundía con una telenovela de doblaje mexicano Que tiene una película Que usted no lo crea de replay, comienza ahora. Así es. La tele en, en la película inicia justo por donde terminó la novela, con la reacción re re re de Lucio, alguien... despertando Lucio en eh, el castillo de Fiona. Sí. Ah y hablando de Shrek. Que una princesa así desea para ser feliz. Ada Madrina. Tengo Ada Madrid. No digas nada. Estoy aquí para solucionarte la vida. Hoy vas a ver mi varita usar. Tus penas vas a olvidar. Lucy. ¡PUBLICIDAD! A... Con magia, a no más... Bien, la problemática está cuando Lucio envía a Dobby a cazar a... ...a el chico de Serafín, pero en lugar de eso le da a Pancho dejándolo en coma. Así que ahora Pepe y sus amigos deberán reunir una estrella para salvar a Pancho. Lo que nos lleva a un montón de parodias de El Coyote y El Correcaminos y otras chistes recu rentes de las caricaturas de los 90 y 80. aspecto que la verdad se ve relativamente decente. Bien, el punto es que también para conseguir una de las estrellas tenían que ir por un tal Fauno, que no es más que sirafín Amarillo, supongo que para vender juguetes, y se habrá tan pronto como llegó. Luego por culpa del niño estereotipo de niño gordo atrapar a una serafín. ¿Qué te pasa Eddie? ¿Por qué tan triste? Serafín. Por culpa de un sándwich. Lucio atrapó a serafín. ¿Dónde saldrás con la tuya, Lucio. Saldré de aquí. Oh, este ángel Lucho, amo. Se las va a cortar ya. Así es que Lucio, en lugar de cortarle las alas al ángel, que por ahí es un plagio de Constantino, ¿En serio? ¿Nadie se acuerda de ese capítulo? En lugar de eso decide tentar a los niños usando a los dos mismos idiotas. Que no pueden atrapar a ángeles con trampas de ángeles. Sí, el láser está llena de momentos. ¿Qué? ¿Cómo para qué necesita un ángel un traje de buceo si no respira aire y además es un respíritu? O también me da curiosidad si Lucio, el vampiro, necesita en serio las alas solo de Serafín o le sirven, diría, las alas de cualquier ángel. Al final, por la estupidez de los de los ayudantes, logran reunir la estrella y salvan a Pancho y... Desa Todos se lo imaginaron. Sí, Serafín prácticamente no hizo nada. Así que bien, es una historia donde el, el, el personaje del título de la película... No hace nada Es tan útil como mi asistente Si, sí, además de eso La película está llena de animación Cutre, supongo que buena Para la época, no la vi recién me... No la vi de niño, recién me la empecé a ver Así que la veo con ojos de crítico Bien, y eso es todo lo que tengo que decir De esta película mexicana Me despido, Chao. chau, chau!